Hola, en este vídeo voy a explicar cómo trabajar con matrices de transformación homogénea, matrices de rotación y vectores de traslación en LUA dentro de Copelessin. Recordad que LUA dispone de dos clases genéricas para representar matrices y vectores, y que ya explicamos en un vídeo anterior. El objetivo de este vídeo es explicar concretamente las clases Matrix 3x3 y Matrix 3x4 que representan matrices de rotación y transformación homogénea de eh, respectivamente. Por otro lado, también veremos las clases vector3 y vector4, que nos permitirán especificar una posición cartesiana o un vector homogéneo. Para aprenderos a este tipo de clases, lo vamos a ver a través de una serie de ejemplos y ejercicios sencillos. Tened en cuenta que CoppeliaSim incorpora una API con funciones que nos permiten acceder a la posición u orientación de un objeto, a su matriz de transformación, etc. Además, también incluye un plugin, en este caso el SIM IK, que nos permite calcular, por ejemplo, la cinemática inversa del robot, como por ejemplo para calcular la matriz jacobiana entre otras cosas. Por tanto la pregunta lógica es para qué necesitaremos la, la librería matrix y las clases asociadas para eh, realizar estas transformaciones sobre matrices, vectores, etcétera. Bien, pues en primer lugar la API de CoppeliaSim sirve para objetos que pertenecen a la escena, lo que nos obliga a crearlos y a posicionarlos en un lugar adecuado y puede que nos convenga realizar ciertas operaciones pero no necesariamente con objetos existentes en la escena. Además, el cálculo matricial de transformaciones homogéneas tiene en realidad un interés académico y de hecho esta es nuestra principal motivación. Puede también que estemos tratando de ampliar ciertas funcionalidades de Copelassim, como por ejemplo es el caso del cálculo de la matriz de pseudo inversa, como, como expliqué en el vídeo anterior. Es una funcionalidad no implementada y que gracias al uso de esta librería podemos fácilmente calcular y que por tanto nos puede ser conveniente. Bien, pues eh, aquí muestro un par de ejemplos para definir una matriz de rotación, en este caso utilizando la función rot z, si bien también están definidas las funciones rot x y rot y, dentro de lo que es la clase matrix 3x3. Con la clase vector3 podemos definir una posición, en este caso lo podemos observar cómo se crea un vector a partir de tres elementos o de una tabla Lua eh, con tres elementos. Para crear una matriz de transformación homogénea usaremos la clase Matrix 4x4 en la que podemos especificar los 16 elementos de la matriz de transformación a partir de una tabla Lua. Una vez creada podemos acceder a su matriz de rotación, a los ángulos de Euler que representa dicha matriz de rotación, o a su representación equivalente en cuaternos, Aquí veis cómo las funciones toRotation devuelve una matriz, eh, la función toEuler eh, y toQuaternion devuelve en este caso Dos, una tabla lua con tres y cuatro elementos respectivamente. Bien, podemos también acceder al vector de posición y a la pose de una materia de transformación, es decir, la pose es la combinación de la posición y la orientación, en este caso representada en cuaternios. Como podéis observar, en este caso la función tu pose devuelve siete elementos, tres correspondientes a la posición y los cuatro últimos correspondientes a la orientación en cuaternios. Aquí muestro un ejemplo en el que pretendo aplicar una cierta rotación y traslación a un sistema de referencia con respecto a otro. El sistema O1 estará trasladado y rotado según se indica y para ello hemos construido la matriz de transformación homogénea entre ambos sistemas de referencia a partir de una matriz de rotación y un vector de traslación, como podéis ver. La función setObjectMatrix de CoppeliaSim espera que le indiquemos el sistema de referencia que queremos posicionar el sistema de referencia con respecto al cual queremos posicionarlo y una tabla con 12 valores correspondientes a las tres primeras filas de la matriz de transformación homogénea. Aquí son 12, mientras que una matriz de, una matriz de transformación homogénea, recordad que se define con 16 elementos. Para acceder a dicha información, utilizamos la función data. Aquí muestro un ejemplo que hace justo lo contrario, a partir de un objeto ya existente con BLSIM usamos la función getObjectMatrix para obtener una tabla con los 12 elementos correspondientes a las tres primeras filas de la matriz de transformación homogénea. Después, hacemos una concatenación vertical con un vector con tres ceros y un 1 correspondiente a la última fila de la, la matriz de transformación podemos extraer información de un eje determinado de la matriz de transformación, por ejemplo, el eje y, y en este caso nos devuelve un vector con los tres elementos de dicho eje y podemos utilizar este eje para realizar una rotación alrededor de dicho eje, un cierto ángulo, utilizando por ejemplo la función from axis angle. Por último, muestro aquí un ejemplo en el que se realiza la inversa de una matriz de transformación. Aquí tenemos dos opciones, ya que si la información la rellenamos como si fuera una matriz del tipo matrix 4x4 y llevamos a la función in entonces tiene en consideración internamente que las operaciones a realizar son más eficientes porque tienen en consideración el hecho de que la inversa en la matriz de transformación tiene una estructura muy específica. Mientras que si lo utilizamos con, con una matriz del tipo genérico, como es el caso de la variable b, utilizamos también el método IMP. Y el resultado numérico es el mismo, sin embargo aquí está utilizando el método de Gauss-Jordan. En cualquier caso, los resultados numéricos que arrojan ambos métodos, como he dicho, son los mismos. En la descripción del vídeo he dejado un fichero de copielesim que incluye una pieza con las dimensiones mostradas. El objetivo es colocar los sistemas de referencia O0, O1, etcétera. Estos son objetos que están incluidos ya en la escena y que por defecto están todos en la esquina inferior izquierda del objeto, donde está O0. Para ello disponemos de las dimensiones de la pieza, parametrizada por los parámetros A, B, C, D y E. Y debemos colocar adecuadamente los sistemas de referencia tal y como se muestra en la figura, a partir de las transformaciones homogéneas entre, las diferentes, entre los diferentes sistemas de coordenadas. Es decir, debemos de calcular primero las transformaciones entre O1 y O0, o2 y O1, O3 y O2, y así hasta completar el ejercicio. Para facilitar la, relación, la realización de este ejercicio muestro aquí el código necesario que debéis incluir en el script del objeto dummy para posicionar el sistema de referencia O1 con respecto a O0. El resultado esperado una vez completéis este ejercicio es el que se muestra en la figura. En esta presentación he introducido el uso de matrices de transformación homogénea, matrices de rotación, vectores, etc. El UA. Muchas gracias.